Yo sé que todo el mundo, usted, ustedes todo el mundo quieren hablar del mundial, todo el mundo quiere hablar de quién metió goles, más goles, quién metió menos goles, quién pasó a cuartos de final. Yo sé que todo el mundo quiere hablar eso y por eso no me lo voy a permitir en este momento. Por eso les voy a hablar de algo muchísimo más interesante que les va a servir para su futuro, para su vida. Así como para el mío, porque todo esto que yo estoy haciendo y todo esto que estoy eh, leyendo y averiguando es para para mí obviamente si ustedes no quieren escuchar lo que yo les trato de decir no, tiene, no hay ningún problema no tienen que escucharlo de verdad no, tiene, no tienen la necesidad de escucharlo porque pues ustedes ya tienen muchas creencias ya tienen muchas cosas en que estar preocupados pero si me quieren escuchar seguramente les va a aportar muchas cosas a su vida y seguramente van a salir mejor de lo que llegaron así que sin más preámbulo vamos a tratar de ver un videito, no está tan largo eh, dura más o menos unos 10 minutos para que me pongan un poquitico de atención en todo lo que vamos a charlar voy a estar haciendo pausas, voy a estar reaccionando a este video porque es el, un video en inglés traté de, de, traté de buscarlo en español pero no lo logré no, no encontré en español así que lo encontré en inglés y le vamos a poner los subtítulos para ir hablando sobre pues, lo que se va diciendo porque les estoy diciendo todo esto, se preguntarán qué aburrido esto, qué aburrido estar escuchando palabras de otra persona que está tratando de motivar la gente, porque seguramente ya han visto eh, bastantes videos ustedes de cómo motivarme cómo hacer plata, cómo salir de este hueco, cómo salir de, de estos pensamientos feos que tengo y, y ninguno les va a dar la respuesta, ninguno les va a dar la respuesta, pero sí tenemos Bastantes cosas en la mente que podemos compartir Que nos pueden ayudar a todos Así como le puede ayudar a usted, me puede ayudar a mí Y compartirlo simplemente va a iniciar una revolución Esto tiene que ser una revolución contra, contra todo lo que está pasando Esto tiene que ser una revolución contra usted mismo Contra lo que usted está viviendo eh, Es una revolución conmigo mismo, con lo que yo estoy viviendo Y yo también quiero un cambio Aunque no me quejo, me está yendo bien <risa> Pero me puede ir mejor Y yo sé que a usted también le puede ir mejor eh, pero pues como les digo Es su problema si quiere escuchar Es su problema si quiere aprender Es su problema si quiere poner atención a las cosas Que realmente están pasando en el mundo No a los mundiales No al mundial, el mundial no es importante El mundial a usted no le produce nada De dinero, no le produce nada Simplemente satisfacción Y eso es lo que realmente todas las élites quieren para usted Satisfacción Que usted se sienta bien, que usted se sienta en un lugar Donde no necesita pelear Porque realmente lo tiene todo donde realmente usted no se ha dado cuenta ni siquiera en el mundo en el que está el mundo en el que estamos estamos viviendo tan fácil, tan fácil, tan sencillo ni siquiera pensamos que nuestros antepasados tenían que madrugar todos los días a buscar que tenían que comer nosotros no pensamos en eso nosotros pensamos en que nos levantamos, así nos levantemos tarde igualmente el vecino de la esquina tiene lo de la comida para comprar entonces no nos preocupamos todos nos lo traen a la esquina, todo está a la vuelta de nuestra casa por eso mismo ya no buscamos salidas, por eso mismo ya no buscamos cosas nuevas, por eso mismo estamos donde estamos, estamos estancados y vamos a estar mucho más estancados, porque esto es un plan, esto es un plan, esto no es, todos nosotros estamos más des despreocupados cada vez, no porque nosotros queramos, o bueno sí, también son decisiones de nosotros, pero también porque siempre ha sido un plan desconcentrarnos y sacarnos de las, de las vías, sacarnos del carril donde deberíamos estar. Así que bueno, vamos a empezar sin más preámbulos Vamos a empezar con el videito Vamos a tratar de que esta pantalla la voy a voltearla ¿por qué? Porque de pronto por el copyright me molestan Así que vamos a voltearla Un momentico La volteamos para este lado Ay, no se puede voltear Porque no se puede voltear, mariquis? Bueno, esperemos que el poco con el copyright no me moleste. Bueno, vamos a intentar verlo así. Así como va. Así como va se fue mi papá. Entonces nos fuimos. Tu tu tu tu tu. El video lo pueden buscar ustedes mismos en su propio tiempo. El video se llama. Eh, mi, eh, Mr. Jones Plantation en español la plantación del señor Jones vamos a verla y vamos a irla viendo despacio voy a tratarla de poner con una velocidad eh, más lenta para que todos podamos entender la persona que está practicando el inglés esto le va a servir muchísimo muchísimo, escúcheme la persona que está practicando el inglés esto le va a servir demasiado demasiado y esto es un consejo para todos, de verdad, Esto no, no es por nada, pero esto es un consejo para todos, todas las personas que uh, uh, quieren comunicarse más con las personas, todas las personas que quieren conseguir más negocios, que quieren salir de su zona de confort, simplemente para salir del país necesitan hablar otro idioma, a menos de que solamente viajen a, a los lados. Pero si quieren salir del país necesitan otro idioma y ese idioma por el momento es el inglés. En el futuro será otro idioma, será mucho más fuerte, de pronto sea el mandarín, quién sabe. Eh, entonces, pero por ahora es el inglés, así que las personas que están practicando el inglés, esto les va a servir como nunca en la vida. Entonces comencemos, comencemos con este videito Igualmente, um, bueno, gracias por estar acá, pero no les voy a agradecer. Mucho porque esto es para ustedes Esto es para que todos abramos nuestros ojos De verdad despierten, despertemos Todos tenemos que despertar de esto que está pasando Nosotros simplemente desde que nacimos Nos dieron un, una, un, una doctrina nos, nos, nos entrenaron para ser lo que somos no, no somos esto, no lo somos Ustedes pueden ser más que esto Simplemente nos están poniendo comodidades Que nos hacen ver de que la vida Ya no podemos dar más Ya no podemos cambiar nuestro estilo de vida pero simplemente hay que conocer el sistema y jugar con él, jugar con él. Vamos a ver qué pasa. Mr. Jones owned a cotton plantation and many slaves. One day he was talking to the owner of the plantation next to his and Mr. Jones was lamenting the fact that times were tough Espérenme porque creo que mi cámara, mi cámara está ahí precisión de los subtítulos, entonces voy a correrla un momentico. Déjenme un segundito. Déjenme un segundito la corro. Ah. Aquí la voy a correr rápidamente. La voy a poner por acá arriba. Voy a ponerla más chiquita para que puedan ver bien. Listo, ahí estamos entonces están hablando de plantaciones están en, en, en una granja y en ese momento estaban hablando de los esclavos en ese momento él le habló al otro dueño de la finca de la otra de la otra granja y le dijo que él estaba teniendo muchos problemas con con los esclavos y que los esclavos estaban tratando de escapar. Uno de ellos estaba tratando de escapar y no hacía caso. Entonces fue a decirle a, al, al, al dueño de la otra plantación de que estaba teniendo problemas y este le dijo que conocía a alguien que le podía ayudar. Eh, esto se refiere más o menos a los gobiernos, como, como planean entre ellos, los dueños de las tierras, como planean entre ellos. Day one. One day, Mr. Jones called his slaves together, so a man named Mr. Smith could talk to them. Before beginning, Mr. Smith whispered to Mr. Jones, Whatever I say, do not contradict me or interfere, and I promise you, your slave troubles will end. My name is Mr. Smith, he said to the slaves, and this may be the happiest day of your lives. Eso es algo que escuchamos ahorita mucho y por eso quiero hacer eh, énfasis en lo que está pasando y quiero hacer énfasis en, en, en esa frase, la libertad. Ahorita todo el mundo estamos buscando la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de género, libertad, libertad, libertad. Todo el mundo... ¿Y, ¿Y ustedes creen que las personas que tienen el poder les importa? ¿Ustedes creen que las personas que tienen poder les importa si hay uno, dos, veinte, treinta géneros? A ellos no les importa, les importa es que ustedes se sientan libres. Hágale, hagan lo que ustedes quieran, siéntanse libres, pero no lo están. He did, only because the other plantation owner had spoken so highly of Mr. Smith's skills. You are no longer the property of Mr. Jones, Mr. Smith continued. You are free. No more would you be forced to labor for the benefit of Mr. Jones. Now you can work for yourselves. Now the slaves were all murmuring and looking at each other. Ahora podrán trabajar para ustedes mismos. Quiero que volvamos al principio un poquitico de donde él simplemente buscó a esa persona para resolver un problema él no quería deshacerse de los esclavos él quería resolver el problema de que los esclavos estaban peleando mucho contra él, estaban eh, yéndose contra él así que él solamente quería resolver, resolver el problema, más no deshacerse de los esclavos, aún así les dice él, él, al que contrataron, de que van a ser personas libres se los están diciendo en la cara. Vamos a ver qué dicen los esclavos. Smiling, In fact, you are now free to leave the plantation whenever you want, Mr. Smith said. However, since we are surrounded by other plantations, if you leave some other plantation owner will likely claim you as his own the moment you set foot on his property. So I urge you not to risk your newfound freedom by doing something so foolish. Les dicen que tiene son son personas libres son personas libres pero que si salen de la finca si salen de la granja cualquier persona que esté alrededor puede cogerlos y atraparlos de su libertad no les suena eso a miedo ¿No les suena eso a que yo te protejo? No salgas que yo te protejo. Tranquilo, quédate ahí, trabaja. Este es tu país. Esta es tu bandera. Este es tu escudo. Este es tú, este es tú, este es tú. Nada es de nosotros, bro. Nada es de nosotros. Ustedes saben por qué se produjo la inflación. Si la gente sabe o está, o está cuestionándose de por qué se, produzco, se produjo la inflación, y fue por mucha impresión de dinero. Porque hay mucho dinero en el mundo. Mucho dinero en el mundo. ¿Dónde está? Usted no lo tiene. Yo no lo tengo Su mamá no lo tiene Sus abuelos con tampoco ¿Dónde está el dinero que están imprimiendo? ¿Por qué hay inflación si nadie tiene dinero? Pero te, te hacen creer que es tu problema, ¿no? Vamos a salvar a nuestro país <coughs> Bueno, sigamos Antes de seguir, de verdad, de verdad Quiero que abran su mente Abran su mente Ahora en su mente a, a, a, a, a todo lo que está pasando. Todo esto es una historia de cuando habían los esclavos. De cuando todavía decían que se vendían las personas. No hemos cambiado la vida. No, no hemos cambiado, bro. No hemos cambiado. Esto nos demuestra que no hemos cambiado. No hemos cambiado. Entonces, abramos los ojos. Yo no, yo no les estoy tratando de mostrar algo que no exista. Pero ustedes no quieren ver. Y hay muchas personas que no quieren ver. Y si se ponen a ver porcentajes de la población que son ricas y que son pobres, los ricos son el 1% de la población. Y me voy a un país y el, el, el 1% de ese país es rico. El 99% de las personas está normalito. ¿Por qué? Porque los, los, los invitan a esto, los invitan a que... A que este es su problema usted tiene que estar acá con nosotros tú tienes que ayudarme a, a construir esto mientras yo no hago nada es igualitario para nosotros porque porque tú trabajas para, para mí entonces si tú trabajas en mi producto entonces los dos ganamos pero si tú trabajas en tu producto estás robando lo mismo con el dinero ¿Quiénes crean el dinero For now, we might as well leave Mr. Jones in charge," said Mr. Smith, since he is the only one with any experience at running a plantation, which is a quite a complicated thing to manage. But he will no longer be your master, but just another worker on the plantation. In fact, he will now be using his organizational and management skills to serve you. Whatever problems you may have had with him before, you are now all equals. ...igualidad... ...igualidad... ...eso es lo que ahorita nos están poniendo... ...de que todos somos iguales... ...te hacen ver igual... ...a todo el mundo a tu alrededor... ...y no eres igual... ...lo único... ...que nos diferencia... ...de las demás personas, es lo que tenemos acá... ...pero si ellos te dicen a ti... ...no, es que todos son trabajadores... ...si no te dicen que el dueño de la finca, de la granja, es el es el dueño, sino también es otro trabajador. Tú vas a pensar que estás haciendo el mismo trabajo que esa persona. Tú vas a pensar que estás teniendo las mismas ganancias que esa persona. To we all together, we can all reap the en honor de esta ocasión feliz, presento a ti este nuevo símbolo de la unidad y cooperación, esta flaga, que será el emblema de la nueva Free Jones Plantation. Damas y caballeros, señoritas y jóvenes, el nuevo emblema, la bandera, el escudo al que usted debe otorgar su sangre, por el que usted debe luchar, no nosotros, nosotros los dueños de la, de la finca sabemos que ese es nuestro emblema, pero ustedes tienen que luchar con nosotros, porque es por ustedes que todos nosotros tenemos beneficios. We work together as free men for our mutual benefit, pledging our allegiance to the Jones Plantation, which stands for prosperity, liberty, and justice for all. To celebrate, everyone has the rest of the day off. Enjoy your freedom, do as you please, and be back here tomorrow morning, bright and early, so that we may begin work on this great and noble new endeavor as equal free men. Mr. Was The and ve, tómate tu fin de semana, ve y miras el partido, eh, ve y viaja por dos días, tómate una semana de vacaciones, pero trabaja 50 semanas. Eres libre, eres libre, simplemente ve, pero vuelves el lunes en la mañana, ¿bueno? Better than the Day two. We all want this plantation to do well, Mr. Smith said at the beginning of the next meeting, so we can all share the benefits. We all know that it takes a lot of effort to make a cotton plantation work. Just because you're all free doesn't mean you can stop working. In fact, since you're now working for yourselves, I expect you to work even harder than ever before, but now, with pride and joy, knowing that you're working for yourselves. Of course, there still have to be rules. If everyone just does whatever he wants, the plantation won't produce anything. This experiment will fail and we'll all starve. You should be thankful that Mr. Jones has agreed to stay on to lend his knowledge and skills to this endeavor. Several Ahí vienen los cargos. Ahí vienen los cargos de lo que tú sabes, pero le vamos a dar a gente El poder de que mire que tú estás trabajando bien. Ellos también van a ser trabajadores, sí. Para nosotros no hacer nada. Simplemente vamos a darle el poder a la misma gente para que esté encima de ustedes, encima de la misma gente. Para que trabajen, para que produzcan, ¿qué tal? Acostados ahí. No, no, no, no, no, no. El que tengo que estar acostado soy yo que soy el dueño de la finca, no ustedes. Para eso tengo gente que supervise su trabajo. Ustedes no, no están capacitados para esto. Ustedes no están capacitados para ser supervisores. Ustedes no, so, no están capacitados para ser el dueño de la finca. Ustedes están capacitados para trabajar. Y entonces, eso es lo que nos hacen creer. Pero son libres. Pero son libres. Salten, aplaudan, bailen. Son libres. No vayan a salir de la granja. No se vayan tan lejos porque tienen que volver. Pero son libres. Están trabajando ahora para ustedes. The rest of you may head out to the fields to start your first day of work as free men. Day three. The next morning, Mr. Smith had a grim expression on his face as the daily meeting began. I have an unpleasant duty to do today, he said. Yesterday, Charles was caught keeping some of the cotton he picked presumably to sell for his own personal profit that is against the rules that is stealing for that charles must be punished two men tied charles to the whipping post i take no joy in this mr smith continued but you must understand if we do not maintain order if we do not have rules that we all abide by then the plantation will fail and we will all suffer ...todos sufriremos... ...todos sufriremos... ...si alguien hace algo distinto... ...obviamente... ...robar está mal... ...nadie está diciendo que roben... ...pero si ellos son libres... ...y están trabajando para ellos mismos... ...y están cultivando algo... ...porque ellos no tienen el beneficio para ellos... ...él está robando... ...porque él está haciendo su propio producto... ...si no vende mi producto... Él está robando. ¿Qué dicen los bancos? ¿Qué dicen los bancos? Los bancos son los que imprimen el dinero. Pero alguien más llega a hacer un billete... ...y se mete en problemas. Fraude. Pero los bancos... ...los bancos imprimen dinero... ...todos los días, cada segundo. Cada momento. Por deuda, pero imprimen dinero. La deuda del mundo... Creo que es como 97% Que no es real O sea que El dinero no está ahí El 97% del dinero que está en deuda No existe Pero el que, el que crea su propio producto Roba El que quiere hacer las cosas por su propia cuenta Roban Igualmente esto que yo les estoy diciendo No es para todo mundo Obviamente no es para todo mundo si fuera para todo mundo, el sistema se, ca se caería. Esto es para las personas que están ready, que están ready para despertar. Esto es para la gente que, que está lista para abrir los ojos de lo que está pasando. Para soltar, apagar el, el, el, el, el, el partido, apagarlo y ponerse a leer de qué es lo que le está pasando. De qué es lo que se viene en la vida. Tenemos 22 años, 23, 24 pues madre, que me vea una persona en este momento que esté teniendo 40 años. Tenemos que ver a dónde va nuestro futuro. Pero a nadie le interesa. Igual, hay que vivir el momento, hay que vivirlo muy bien. Porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Pero por lo mismo, vivan el, el momento y, y, y vívanlo bien. Preparen su futuro. Prepárense mentalmente. El sistema no puede vivir sin sin esclavos pero tampoco sin dueños. cualquier en qué lado quieres estar Charles Back. But if we all pitch in for the common good then we can all prosper. Being free doesn't mean you should be selfish and greedy. We must each do our signed duties and obey the rules and then we can all benefit and each of you will receive your appropriate share of the profits. ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué estás hablando si te estamos dando todo? Te estamos la dando la comida aquí a la vuelta. Te estamos dando gasolina aquí en la esquina. Te estamos dando la música que quieras escuchar. Te estamos dando los TikTok que quieres ver para que te rías. Te estamos dando la hamburguesa que querías para comer en tu cena de cumpleaños. Te estamos dando eh, las medicinas que te van a curar. Te estamos dando todo porque estás hablando, porque estás peleando con nosotros y te estamos dando todo por Dios. Ay diosito, abran los ojos, por favor, por favor, por favor. Gente libre, sean libres. Things still need to be ¿Usted sabe cómo ser jefe? Ahí le está diciendo, ¿cómo se atreve a cuestionarme a mí si usted no sabe cómo ser jefe? Yo sí sé cómo mandar a los esclavos. Usted no, ¿por qué se queja? Bueno, no. ¿No les parece algo común de todos los días? Cuando van a su trabajo, todos los días, ocho horas. ¿Por qué me cuestionas? Haga lo que yo le digo, su tiempo es mío. Yo le pago por el día, usted tiene que hacer todo lo que yo diga, todo el día. Porque yo le pago por el día. No se queje. Oh, he answered. But if we're free, why do we get no say in what the rules are and how things work? I'm surprised at your ingratitude, Mr. Smith answered. None of you know how a plantation is run, so you're in no position to be making decisions about how things are done here. You don't seem to appreciate all the things that Mr. Jones provides for you, from protecting you from all the outside threats you know nothing about, those who would come here, capture and enslave you, if not for Mr. Jones' protection, to making sure that you all have food and housing, tools to work with, that you're cared for when sick and injured, and so on. There wouldn't be a plantation at all, no cotton to pick, no land to plant and harvest, if not for him. ¿Qué haríamos sin la gente que es rica? ¿Qué haríamos sin la gente que nos da la tierra? Ni siquiera, es que eso es lo más triste de todo, ni siquiera, ni siquiera si ustedes llegaran a comprar casas, si es que algún día llegan a comprar, porque cada vez es más difícil, cuando la compren ni siquiera le va a pertenecer a usted. Usted simplemente tiene el derecho de usar la propiedad, pero la propiedad no le, no le pertenece a usted. Porque usted tiene que pagar impuestos, usted tiene que pagar tantas cosas cada año. Y el día que usted no pague, la casa se la lleva el gobierno. Así de sencillo. La casa no le va a pertenecer. Así que, ¿qué haríamos con esa gente que es dueña de todo? ¿Qué haríamos sin ellos, perdón? ¿Qué haríamos sin ellos? Bueno, muchas cosas porque hay gente que necesita ser mandada. Y más ahorita en estos tiempos. En estos tiempos necesitan ser más, más, más mandados por por Para hacer las cosas Nadie es autónomo Por su propia cuenta Nadie lo es ahorita Y en el futuro va a ser peor Cada vez somos más dependientes La dependencia es la que nos está llevando a esto Dependemos de mucha gente De los que tienen plata Porque nosotros, nosotros no sabemos Y nos vamos a quedar así Sigan cerrando los oídos Sigan cerrando los ojitos Y verán que así se quedan You should be grateful that he's made possible the level of comfort you now have. Your lives would be far worse if not for him. Nevertheless, as free and equal participants in this endeavor, from now on at each meeting, any worker may have two minutes to ask questions or voice suggestions or complaints. With that, the workers all seemed satisfied. Les están diciendo que desde ahora cada reunión puede tener dos minutos para hablar, para que digas lo que tú sientes, para que digas lo que te molesta. Y eso es lo que te hace sentir bien, mejor. Ya te dijiste, dijiste lo que te molesta, pero nada cambia, bro. Nada cambia, nada ha cambiado, la vida no ha cambiado. La gente se sigue quejando y la vida no cambia. Yo me voy a seguir quejando y la vida suya no va a cambiar si usted no pone de su parte. Así que yo me puedo quejar las veces que yo quiera y mi vida no va a cambiar si yo no pongo de mi parte. Pero nos están dando esa satisfacción. Eres una persona libre que puedes decir lo que tú quieras, lo que te molesta. Pero tranquilo, no va a pasar nunca nada. Porque no nos importa. Sigue trabajando again to the fields to pick the cotton day four i have a big announcement mr smith said as the daily meeting began mr jones cousin is here and not just to visit and see how our project is coming along It has been decided that from now on you will be deciding who will manage the plantation. Los partidos políticos anyone, decide quién va a ser tu presidente. The we think Jones run the or we think his cousin Mr. Johnson should run the plantation. Si algo pasa en la plantación, si algo pasa en la granja, es su culpa. Fue su decisión. Usted fue el que puso al presidente, así que es su culpa si algo llegase a pasar. Te vamos a dar la opción para que elijas. Te vamos a dar la opción para que tú seas. El que, el, el que crea esto El que crea el poder De una persona hacia nosotros Así que el que tú escojas Tiene la culpa de todo lo que, tú, lo que te pase Y si no votas Pues no tienes derecho a exigir Quédate calladito igual Entonces yo también veo mucho Como de, el que eh, votar importa Votar importa Votar importa en muchos sentidos, pero hay muchos, muchos lugares donde votar ni siquiera importa. Todo ya está tan hecho, tan cuadradito. Votar importa en estos tiempos, pero... ¡Ay, Dios! Te ponen dos bandos. Tú escoges si ese o ese. Igualmente, los dos van a, van a tener peleas. Nadie va a mandar porque igualmente los dos simplemente son granjeros. Los dos simplemente están manejando algo. Pero por encima de ellos siempre va a haber alguien más. Siempre. No está mal creer en, en, en un buen gobierno. Yo también creo. Yo también creo que es necesario tener. En estos tiempos, todos, todos se genera es por, por los gobiernos. Así que, ¿por qué no luchar por uno bueno? O por lo menos el que, no sea, el que no sea malo. Por favor, el mejorcito. El menos peor. Es importante. Pero uno no puede luchar contra el sistema tampoco. Uno no puede luchar contra el sistema tampoco. A los empresarios no les importa el sistema. Pues sí les importa, pero realmente ellos siempre tienen que seguir siendo empresarios y viendo la manera de cómo progresan, sea quien sea que está en el poder. Pero a nosotros sí nos importa, porque, pues madre, ¿quién me va a dar a mí el subsidio? ¿Quién me va a dar a mí para, para mi salud gratis? ¿Quién me va a dar a mí para los bonos para la comida? Estamos muy dependientes muchachos estamos muy muy dependientes de verdad like pleased, Days passed, months passed. Un año pasó y la plantación continuó a operar como antes. A veces el señor Jones estaba a cargo, a veces el señor Johnson. Pero la rutina diaria seguía igual. Lo mismo. Los trabajadores trabajaban largas horas todos los días. No importa el gobierno que haya. Yo ahorita que está pasando eso en Colombia de que. Por fin hay un cambio de gobierno, por fin gobierna alguien diferente, igual uno no, no se confíen bro, no se confíen porque en cuatro años la vuelta puede cambiar otra vez, puede volver a hacer lo mismo. Y a usted le toca seguir trabajando, a usted le toca seguir moliéndose todos los días para ver qué come, para ver cuál es su futuro, para ver si algún día llega a tener una casa por lo menos. A ver si hay, a los 60 años puede tener una casa No importa, no importa tener no plata en los bolsillos Pero tengo una casa que vale plata a, a eso queremos llegar de verdad A eso queremos llegar Pero nosotros estamos muy no Ya llegó un nuevo gobierno, ya llegó un buen gobierno Ya, echémonos a la pena Acostémonos que nos lo van a resolver todo No bro, no, no, no, no, no, no, no. Todo puede volver a cambiar Todo puede volver a ser lo mismo Igual los días no van a cambiar se tiene que seguir saliendo a buscar qué es lo que va a hacer show for it every day the meeting would begin with them all reciting the Jones plantation motto we work together as free men for our mutual benefit pledging our allegiance to the Jones plantation which stands for prosperity liberty and justice for all Aquí es donde vienen como los himnos, los himnos nacionales, cante todos los días los himnos nacionales porque por esta patria y por esta tierra usted es el que tiene que dar su vida completa. No importa que su tiempo esté gastándose, no importa, usted está contribuyendo con esta tierra y tenemos que hacérselo sentir, tenemos que hacer de que todo ese sentimiento le entre a su corazón, tenemos que hacer de que usted crea que todo su trabajo vale la pena, que nos importa. Pero en realidad es que no. One day, Mr. Smith announced, Samuel has asked to say a few words this morning, and whatever the rest of us may think of his ideas and opinions, we are all free here, and that means we are all allowed to speak our minds. So, Samuel, you have two minutes. Begin. Samuel stepped forward, looking scared. I was excited when all this started, he began, glancing nervously at Mr. Smith and Mr. Jones. But don't you all see what's happened here? Nothing has changed. We're all still slaves. There were grumbles of disagreement from the crowd. They tell us what to do and whip us if we don't. They still make all the rules and punish us if we disobey. They let us make suggestions and complain about things, but they never really change anything. They let us choose between Mr. Jones and Mr. Johnson, but what's the difference? The situation stays the same. We do all of the work and they take as much as they want and decide how much they'll let us keep. They live in luxury made rich by the cotton we pick. Nosotros le hacemos dinero a las demás personas, sin que ellos hagan nada. Aún así las cosas no cambian. Nos dan la oportunidad de que decidamos, de que estemos tranquilos, de que nos sintamos libres, de que pueden decir y pensar lo que ustedes quieran. Pero eso es solamente para que usted se sienta bien. Para que no sienta la necesidad de luchar. Para que tenga en su corazón de que todo está bien, todo está correcto. Pero realmente todo está fucked, bro. Todo, todo. No se han dado cuenta y por eso siguen viendo el, el, el partido de la FIFA. Eh, de, de, del mundial. De un mundial que no tiene ni siquiera vida. De un mundial que está hecho bajo el régimen de matones. ...donde no se puede decir nada... ...donde está la libertad... ...todos quieren libertad... ...pero solamente para ustedes, ¿no?... ...pero para las personas que... ...realmente lo necesitan... ...pero como les digo... ...esto esto que yo les estoy hablando... ...no es para todo mundo... ...es para las personas que... ...realmente están preparadas... ...que están preparadas para salir... Que ...están preparadas para abrir los ojos... ...para, para que de verdad... ...si a ustedes les interesa esto... Wow. Tienen muchas cosas que averiguar, tienen muchas cosas que, que pensar, cómo actuar. Y unirse con las personas que también piensan lo mismo. Yo en eso estoy buscando, estoy buscando personas que también piensen igual que yo para compartir todo esto. Para saber, saber cómo escapamos todos juntos de esto, porque... Dejemos, dejemos a los que quieren estar, a los que quieren estar ahí, dejémoslos ahí, porque... No hay, no hay opción, no hay, no hay forma de cambiarlo. Y más con, como les digo, esto no lo han no lo han impuesto en nuestra cabeza desde que nacimos. Desde que nacimos no lo, lo tenemos en la cabeza. No hay forma de escapar. Y el que quiera escapar, simplemente lo miran raro. Usted quiere hacer cosas diferentes. ¿Usted quiere ser millonario? ¿Ah? Usted no va a poder porque yo no conozco a nadie que haya podido. Pues claro, no, no conoce a nadie que haya podido porque no, no estamos rodeados de esas personas. Y nos quedamos así. Ni siquiera vamos y buscamos esas personas. No lo hacemos. No buscamos a nadie, no buscamos salida. Ni siquiera buscamos la, la manera de que sea para nosotros mismos este aprendizaje. Porque así es que tiene que ser, para nosotros mismos. Crezca usted. El rico es el único que acepta que es hecho propiamente, el pobre no acepta eso, el pobre le echa la culpa a todo mundo, y todos pasamos por eso, todos pasamos por eso, todos pasamos de que le echamos la culpa a todo mundo, a la esposa, a la mamá, al papá, al jefe, a los hijos, al, al empleo, a, a, a, a todo mundo, pero la vida que estamos es la vida que escogimos, El problema que usted más siente que tiene al frente es el primer problema que usted debe resolver para sentirse bien. Usted es libre de hacer lo que usted quiere. Nadie lo está obligando a trabajar, nadie lo está obligando a leer, nadie lo está obligando a hablar, nadie lo está obligando a nada. Haga lo que usted quiere hacer. Pero usted verá si quiere ser de las personas que son los dueños de la granja o los que trabajan en ella. They leave us just enough that we don't revolt or run away. This is not freedom. We're all still slaves. They've only changed the words they use, but nothing else has changed. They say we're all free and equal, but we're not. They command and we obey. That's not freedom. That's not equality. They say we're free to leave, but all that means is that we're free to be someone else's slave. Las reglas y el sistema se hacen para quien tiene el poder de hacerlas. El sistema no se hace para las personas que no saben cómo funciona. El sistema se hace para fortalecer las personas que saben cómo funciona el sistema. ...para las, que la, las personas que lo crearon... ...para beneficiarlos a ellos... ...no para usted... ...no para usted que piensa que... ...hay 32 géneros... ...no para usted que piensa que... ...comer en McDonald's todos los días... ...o comer en McDonald's el día de su cumpleaños es un... ...es un, es un premio... ...no para usted que piensa que... ...comer todos los fritos porque le dio antojo, es un premio. La gente no toma agua ni siquiera. El cuerpo está hecho de 70% de agua y la gente se rehúsa a tomar agua. Se rehúsa a tomar agua porque sabe más rico una Coca-Cola. No Open your eyes. If you keep what you produce, they call it stealing. When they take what you produce, they call it sharing. And fair distribution. Can't you see that this is all. Your time is up, Samuel. Se acabó tu tiempo de hablar. Se acabó tu tiempo de hablar. Dos minutos y ya. Se acabó tu tiempo de hablar. Necesitamos escuchar a alguien más. Necesitamos escuchar. Eh, alguien que tenga otras propuestas y que esté feliz porque tú que estás triste, tú que estás quejándote, se acabó tu tiempo para hablar. And gesture, and sorry, Samuel, the encouraging work and encouraging others to break the rules. You're only hurting all of us with your discontentment and your complaining and your disobedience. The whip fell and Sandral let out a grunt. Tosmill, Tosmir Malca. Without order all would be lost. Without law there would be chaos. We can't just behave as wild animals, each doing whatever he pleases. We must all follow the plan and all do our duty for the betterment of everyone. And those who do not, must be punished. Los únicos que no siguen las reglas son los dueños de la granja. Los dueños de la granja pueden dormir, los dueños de la granja pueden comerse su alimento, así no lo hayan cultivado ellos. Los dueños de la granja toman decisiones, los dueños de la granja azotan, los dueños de la granja miran cuánto tiempo habla la gente, los dueños de las de la granja, porque ellos no tienen las mismas leyes. Porque ellos lo decidieron Porque saben cómo es el sistema Porque lo hicieron para ellos Pero El sistema también está hecho Para esclavizar Pero como nosotros no sabemos cuál es el sistema Pues celebramos Celebramos cuando alguien dice algo diferente Y, y, y lo rechazamos Y celebramos cuando todo el mundo lo mira mal Cuando lo rechazan cuando Todo eso lo celebramos por eso, por eso mismo digo que esto, esto que yo les estoy diciendo a ustedes no es para todo mundo Porque hay mucha gente que ya nació con esta doctrina, hay mucha gente que ya está ciega Que por más de que uno le diga, mire este es el camino que usted debe que coger para que eh, vaya para arriba Dice no, a mí me dijeron que era el otro No hay forma de cambiarle el pensamiento la única forma de cambiar el pensamiento para alguien es cuando usted se comienza a cuestionar, a cuestionar en la vida que usted está. Y eso es ahí donde yo estoy, es ahí donde yo quiero llevarlo a usted. Cuestiónese. Lastimosamente, lastimosamente estamos en un momento de, donde el Internet entró a las fuerzas de, de, de, de nuestra mente y podemos ver lo que nosotros queramos pero no, ni siquiera lo vemos, ni siquiera lo vemos. Además lo que nosotros queremos ver es aburrido. Bueno, nos entretiene, nos hace reír. Pero lo que debemos ver nos aburre. No queremos verlo. When you disobey the rules, it is you who are endangering the future of everyone else here. You are the thief, you are the criminal. You are the one trying to destroy the arrangement that keeps us all safe and prosperous. At every lash of the whip, the other workers cheered louder and louder, some yelling curses at Samuel Loachistooso is cuando the crown. Cuando todo, todas las personas hacen caso, cuando se les dice como, vean, vean, él él estaba tratando de pensar diferente a usted. Y por eso, por eso lo, lo, lo envían a un lado. Celebran que le vaya mal. Being spoiled and selfish, you complain about everything, talking as if you're oppressed. But you are the one ruining things. You are the one keeping us from being all we could be. "'It is your greed and your rebelliousness that is hurting all of us. "'They all play by the rules,' Mr. Smith said, gesturing at the others. "'What makes you think that you don't have to? "'You think you're above the law?' "'There were loud yells of agreement as the whip fell again. "'We must maintain order,' Mr. Smith proclaimed. "'To make this plantation great, to make it so that we can all be happy and prosperous. "'To have the society we want, there have to be rules.' We all have to contribute our fair share to this great endeavor, and we cannot tolerate actions and attitudes that seek to undermine the amazing things that together as free men we have achieved and will continue to achieve. Mr. Jones was smiling as he gave Mr. Smith a pat on the back. The crowd was cheering so loudly that none of them had noticed that Samuel had died. What you have been taught about government and politics is no more accurate or reasonable than what Mr. Smith taught the slaves. Lo que usted escucha de los gobiernos de ahora es lo mismo que los gobierno que que Mr. Jones, que el señor Jones de la granja le está diciendo a los esclavos. Ahorita voy a leer un, unos comentarios de las personas que están acá. <coughs> Uh, ¿De qué hablo? Hablo de... Bueno, les quise mostrar un video. Les quise mostrar un video que también había visto. De cómo más o menos la historia ya está escrita. El sistema ya está escrito. Y el sistema se utiliza para muchas cosas. Simplemente nos hacen sentir bien. Simplemente nos hacen sentir libres. Simplemente nos hacen sentir en un lugar donde todos debemos sentirnos bien. Pero en realidad no lo estamos. No lo estamos muchachos. Este mundo está tan vuelto nada, tan vuelto nada, que tenemos la necesidad de ver TikTok, la necesidad de ver partidos, la necesidad de estar viendo videos chistosos, la necesidad de estar viendo la vida de los demás. Ni siquiera nos enfocamos en nuestra propia vida. Qué triste eso. Si nosotros nos enfocáramos por lo menos en nosotros mismos el mundo cambiaría si cambiáramos 1% de nosotros cada día en un año cambiaríamos el 300% de nosotros esta es una invitación grande para todos para que puedan ver el, el, el video completo las personas que llegaron acá esto es para ustedes para que, para que, para que cambien su, su estilo de vida para que cambien su forma de ver las cosas para que miren que la información está ahí la información está ahí, simplemente tienes que buscarla, simplemente tienes que abrir los ojos, simplemente tienes que enfocarte en qué es lo que quieres. Y si tu vida no está bien como está, es porque algo debes cambiar. Los pues quiero mucho, recuerden que estoy como eh, Santiago Sánchez, ah no, Santiago Soler en Facebook, eh, un rollo en USA en todas las redes sociales, si me quieren seguir. Este video también va para YouTube, para las personas que, quieren, que quieran verlo. Eh, compartirlo Compártalo con una persona que, que Crean que necesita ver esto bro. Compártalo con una persona que necesita Despertar, que necesita abrir los ojos Y verán que van a poder Hacer muchísimo, muchísimo de, de su parte para, para el mundo Y si las personas no quieren salir, no importa Que no salgan, esas personas le van a servir A usted cuando usted salga Así de sencillo, muchas gracias por estar ahí Un abrazo, compartan este video Y nos estamos viendo Chao, chao, chao